Soy Sareli Gamarra, doctoranda de la Universidad Pablo de Olavide en el programa de Ciencias Jurídicas y Políticas. La interculturalidad es el diálogo entre dos culturas que van a establecer una comunicación de manera horizontal, donde una cultura no puede anteponerse a la otra y va a estar basada en el reconocimiento. Va a surgir a partir de un principio de reconocimiento que es la diversidad cultural. La diversidad cultural como principio nos permite reconocer que todos los grupos humanos culturalmente somos diversos, que vamos a tener diferencias y que no va a existir un valor que tampoco se sobreponga a un grupo sobre otro. Actualmente, la percepción de la migración está construida en dos elementos fundamentales dentro de España y también de manera global. Uno de ellos son los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante porque vivimos en una sociedad de la comunicación. Nos comunicamos a través de imágenes, eh, de vídeos, eh, redes sociales y otros canales de comunicación que son inmediatos. Los medios de comunicación tienen constantemente una carga negativa sobre lo que es la migración, sobre las personas migrantes, sobre los contextos de migración, sobre las situaciones en que estas personas se encuentran. Y van instalando dentro de la sociedad, en general, eh, una subjetividad que va a tener una carga negativa acerca de las personas migrantes. ¿no? Y van a reforzar sentimientos de xenofobia, de racismo, de discriminación constantemente. El otro componente eh, actual que tenemos dentro de España es el discurso político. En los últimos años hemos visto que el discurso político de algunos grupos eh, de extrema derecha o de derecha han tenido al, el, al tema de la migración como un punto central dentro de sus debates, eh, de una manera muy intencionada, condenándola, demonizándola, reforzando incluso eh, este papel que ya los medios de comunicación venían construyendo dentro de las subjetividades de las personas. Lo que va a suceder es que se va a, er, a erigir dentro de este contexto la voz y la comunicación de una sola cultura, que va a ser la cultura hegemónica, que es la cultura receptora, que es la cultura occidental española, la que va a dialogar y la única que se va a comunicar. No va a haber una comunicación eh, de parte de los, de los otros grupos culturales, de las minorías culturales. La migración no la podemos entender fuera de dos eh, puntos históricos, económicos, culturales importantes. Uno es la relación norte-sur global, eh, que, es, la que eh, actual, es en la que actualmente todas las economías y geopolíticamente el mundo está organizado, donde el norte concentra la riqueza concentra el bienestar y el sur concentra todo lo contrario. El sur va a abastecer de mano de obra eh, casi en condiciones semiesclava, mano de obra precarizada, va a abastecer eh, de recursos naturales al norte, mientras este norte va a tener, todo el, va a tener un, de, un estado de bienestar, va a tener eh, este poder centrado del capital y de la cultura, eso por un lado. Pero la migración también tiene que ser entendida desde hechos históricos. El capitalismo eh, se va a mundializar a partir de la llegada de España a América. Nunca antes eh, eh, el sistema había existido una mundialización del capitalismo como a partir de este hecho histórico. Y este hecho histórico va a marcar unas nuevas agendas y va a reconfigurar la organización mundial. Europa se va a declarar blanca, se va a declarar como el modelo de civilización, se va a declarar desarrollada a lo largo de su historia, mientras a todos los otros eh, continentes o territorios a los que llegaba o colonizaba, pues los va a asumir como subdesarrollados, va a indigenizar el mundo, donde ser indígena va a ser sinónimo de inferior, de salvaje, y la mirada se va a ir como estructurando en ambos sentidos, económico, cultural, político, social. ¿Qué representa un cuerpo que migra del sur o de las excolonias hacia Europa? Son países subdesarrollados, personas con un bajo nivel cultural, se va a asumir una serie de estereotipos que a hoy no han cambiado. No han cambiado porque el conocimiento está eurocentrado, porque eh, el modelo de civilización, la cultura hegemónica, va a dictaminar y va a controlar todo lo que pasa alrededor. Que para sostener el norte, que es el centro, las periferias van a, tener que abastecer y se, van a tener que abastecer tanto en recursos humanos como en recursos materiales para poder mantener un estado de bienestar que no se produce por sí solo, que no se sostiene solo. Europa no puede sostener un estado de bienestar por sí. Lo sostiene porque extrae beneficios del sur global. Los extrae a través de empresas transnacionales que están desplazando personas y produciendo una migración. Los extrae a través de la subjetivización que se va creando, cómo va condicionando. Los extrae porque mantiene aún una relación de un pasado colonial que se traduce a un contexto de colonización económica, colonización cultural. Porque se crea una fascinación en el sur de que el norte lo tiene todo, de que el norte está desarrollado. A la vez que nos precarizan, nos empobrecen, se nos construye este imaginario de que en el norte todo está bien. Las podemos entender desde los países de origen a los países de llegada. ¿no? ¿Qué está sucediendo en los países de origen para que este fenómeno eh, tenga una, una fuerte eh, visibilidad o el problema sea latente cada vez mucho más? Pues estamos viviendo en los países de origen situaciones de guerra, situaciones de desigualdad, de pobreza, eh, situaciones que van a ser producidas por el cambio climático, como es muchos, eh, sucede en muchos casos en los territorios de países del África o de la propia eh, eh, América, América Latina, Centroamérica, donde hay una desertificación tremenda, eh, también hay una deforestación de bosques, y algo muy importante y que siempre ha estado presente va a ser también eh, el sistema capitalista, las empresas transnacionales que se instalan y van desplazando poblaciones del campo a la ciudad y de la ciudad a otra ciudad y finalmente de un país a otro y de un continente a otro. Esto viene sucediendo en los países de orígenes. ¿Y qué sucede con los países de llegada? ¿Cómo impacta el fenómeno en los países de llegada? Esto lo podríamos entender desde dos puntos de partida. ¿Qué es lo que pasa con la Unión Europea? La Unión Europea en las últimas décadas viene endureciendo los controles migratorios. La Unión Europea eh, diseñó una agencia para el control de las fronteras exteriores llamada Frontex, que es a través de la cual se viene haciendo un control en todas las fronteras y como es el caso de España Frontex está instalada en Ceuta y Melilla. Son los responsables de instalar las vallas, las concertinas que sabemos son cuchillas de 5 centímetros para que las personas eh, que antes saltaban las vallas ahora no puedan saltar. ¿Vale? Eh, a nivel de la Unión Europea también podemos ver en eh, los últimos años qué es lo que ha pasado con la situación y los derechos de las personas migrantes con respecto al refugio y asilo. Se ha desatado una crisis en la que la Unión Europea ha decidido restringir, vulnerar los derechos humanos de las personas que tiene, del artículo 45 principalmente, que garantiza el derecho al asilo y refugio de estas personas que vienen en con, de un contexto de guerra, como era el caso de Siria, de Libia. A los socios europeos ha incentivado y casi coaccionado a firmar un pacto por la migración y para luchar contra la migración irregular. Todas las personas que vienen en condición irregular Hoy en día no pueden acceder a una regularización, eh, digamos, de una manera eh, más contemplativa o que pueda ser una decisión política, porque al hacer esto los gobiernos estarían faltando a este pacto que se ha asumido. En España eh, hay varios agentes que van a vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes, empezando por la ley de extranjería. La ley de extranjería claramente es una ley racista, Clasista es un instrumento de violación de derechos humanos de las personas que migramos, de las personas que quieren migrar, porque esta ley no permite que todas las personas migremos en condiciones iguales. Deja un margen grande de personas que no van a poder migrar y que van a migrar en otras condiciones. Y su situación de estas personas se convierte en una situación irregular que va a profundizar la situación de precariedad, la vulneración de derechos. Prácticamente van a estar habitando un territorio en el que no existen, no existen para el Estado, no se contabilizan en los registros de migraciones y no tienen acceso a ningún tipo de derecho. Eh, luego tenemos los CIEs. Dentro de los CIEs, ¿qué pasa? Están las personas internadas con resguardo policial, pero ¿qué clase o quiénes o qué migrantes van a parar a un CIE? ¿Quiénes son internadas? Las personas que no tienen documentos o que hayan cometido una falta. Eh, en un, un CIE es lo más parecido a una cárcel migra de, de migraciones o una cárcel migratoria. No, las personas están ahí esperando su expulsión para ser devueltas a sus países de orígenes. Luego tenemos los CETIs. En España hay dos CETIs que están ubicados, uno en Ceuta y el otro en Melilla. Los CETIs son centro de, centros temporales de internamiento de extranjeros. Estos centros temporales funcionaban en un inicio como centros de acogida a las personas que venían principalmente de Marruecos. Pero hoy en día, desde un CETI, eh, están haciendo devoluciones a las personas a sus lugares de orígenes. Los ETIs se han convertido en una especie de centro trampa porque al estar ahí las personas esperan ser trasladadas a la península pero no son trasladadas, son devueltas a sus países de orígenes. Lo que ya mencionábamos antes estas instalaciones de vallas y concertinas que siempre se dice, son muy cuestionadas, que siempre se dice que las van a retirar, pero siempre las están incrementando, incluso poniéndolas más altas. Eh, y, ¿Y qué pasa con esto? Pues las, muchas personas que vienen de África Subsahariana o que están viniendo de Marruecos pues saltan estas vallas y luego de saltarlas, los que sobreviven, muchas personas han muerto en las vallas, las personas que sobreviven terminan con lesiones muy grandes. ¿no? Las mujeres migrantes que vienen de, principalmente de los países como es de América del Sur, Centroamérica o del África, eh, son mujeres que vienen, curiosamente, de las ex-colonias de Europa y de España. Estas mujeres eh, vienen por situaciones que van a ser diversas, pero que también van a tener puntos muy, muy generales. Muchas de ellas están escapando de la pobreza, de la desigualdad, muchas de ellas son responsables, de la manutención, de la subsistencia o depende de ellas completamente la sobrevivencia de sus familias. Las mujeres migran en condiciones eh, diferentes a las de los hombres. Eh, si las mujeres no tienen para migrar el capital, por ejemplo, de la blancura o de ser occidental o de tener los papeles en regla y por el simple hecho ya de ser mujer van a tener una mayor probabilidad de vulneraciones y de opresiones dentro del territorio, en el que, el territorio de llegada. En el caso de España, las mujeres que emigran, un alto porcentaje de ellas que vienen de América del Sur, vienen a cubrir eh, trabajos que van a estar vinculados a la limpieza, a los cuidados, eh, trabajos de eh, empleadas del hogar, de camareras, y una diversidad de empleos que van a estar vinculados a la economía sumergida, eh, trabajos que no van a ser denominados como formales, como es el caso de las mujeres que se dedican al trabajo de los cuidados, de empleadas del hogar, donde ellas no tienen derecho al paro, por ejemplo. Entonces, hay una continua vulneración de sus derechos. Muchos de los testimonios de estas mujeres revelan que son víctimas de agresiones sexuales, acoso sexual en los lugares donde trabajan, eh, aparte de, de ser esclavizadas, trabajan en condiciones que son casi de esclavitud, porque no tienen descansos, hacen trabajos que no están reglados, eh, trabajos no reconocidos y que terminan tampoco sin tener derechos laborales eh, establecidos en el régimen de trabajo que tiene el Estado español. Entonces, ¿qué sucede? España explotó en un momento a sus propias mujeres. Las explotó en el sentido de que todas las mujeres realizaban trabajos de cuidados, trabajos que sostienen un sistema capitalista, la vida reproductiva. Sin el trabajo de los cuidados ningún sistema podría subsistir. ¿De qué hablamos cuando hablamos del trabajo de los cuidados? Los trabajos de los cuidados van a ser el trabajo que se realiza dentro de la casa. Desde preparar la casa, la alimentación, el cuidado de los niños, el cuidado de las parejas, de los hijos, para que puedan ir a trabajar. Este trabajo que nunca fue reconocido en España en un primer, en los, cuando lo realizaban las mujeres y las mujeres españolas, que luego las mujeres españolas van a salir a tomar el rubro del trabajo profesional, van a dejar un vacío que va a ser cubierto por las mujeres migrantes. Entonces, estas mujeres migrantes que hacen los trabajos de cuidado, van a ser sobreexplotadas. Si España explotó a sus mujeres, pues sobreexplota hoy en día a las mujeres migrantes. Quienes no tienen derechos, quienes están precarizadas, no tienen respaldos jurídicos, no cuentan con redes de apoyo. David Trueba, que es este literato eh que suele escribir en, en un género que es la distopía, que es lo contrario a la utopía. ¿no? La utopía te pinta un, un mundo ideal, algo que se quiere alcanzar, mientras la distopía va a ser todo lo contrario. Es ese mundo que no quisieras vivir, ese mundo que no quisieras tener. Pues David Trueba utiliza este género de la distopía para escribir una pequeña crónica durante el confinamiento y nos sitúa en que qué pasaría si mañana toda Europa, tendría que, en plena pandemia, tendría que emigrar hacia el sur. Encontrarse con las vallas que, que ellas mismas han puesto, en el caso de España, tener que hacer colas para que pudiesen ser atendidos o solicitar un, un asilo o refugio en los países africanos, a todos esos países a los que se les ha negado o se les restringe el tránsito libre, la migración, ¿no? En algún momento nos hemos sentido vulnerables, que podríamos estar viviendo esa situación a través de, de este relato que nos pone David Trueba, que salió en la SERP. Pues, yo creo que eso ha sido como una, una lección a corto plazo porque a medida que iba pasando el confinamiento o íbamos pasando los días fuimos tomando diversas ocupaciones, encontrando nuevas ocupaciones, eh, hobbies o en qué canalizábamos todo, eh, toda la angustia que estábamos teniendo al momento de ser confinados. Pero había otro grupo de la población que seguía trabajando, que no pudo parar y que en este contexto se nos develó que también estaban junto a los sanitarios en primera línea. Y estos trabajos eran los trabajos de limpieza, los trabajos de cuidado, las reponedoras, eh, los repartidores, que son trabajos que vienen siendo realizados mayormente por personas migrantes. Eh, yo recuerdo haber visto los buses a un día que salí a hacer la compra y el bus estaba, eh, las únicas mujeres que habían en los buses eran mujeres migrantes que seguían trabajando a pesar del miedo de la situación que era muy incierta. No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, pero esta gente tuvo que seguir sosteniendo los trabajos. ¿Qué pasaba en el campo? En el campo estaban los jornaleros. ¿no? Eh, que quienes han estado produciendo la alimentación, abasteciendo los mercados, abasteciendo y sosteniendo durante ese tiempo nuestras vidas, el bienestar, nuestro sistema de cuidados, para que nada de estos recursos faltara mientras nosotros estábamos confinados. Este hecho del confinamiento ha develado de quienes quiénes, quiénes realizaban los trabajos esenciales, pero ¿Quiénes eran esas personas que estaban haciendo los trabajos esenciales? Pero si vemos un poco, eh, eso es de cara a lo público, que era lo que observábamos, pero si miramos un poco en qué condiciones se encontraban estas personas que estaban realizando estos trabajos para que nosotros pudiésemos tener un mínimo de estabilidad en nuestras casas, pues vemos que las condiciones en las que estaban se habían profundizado la precariedad, se había ahondado todas las medidas que iba anunciando el gobierno, las medidas sociales, el ERTE, la seguridad social y todas las medidas para los autónomos y un sinfín de medidas que se han sacado para poder, eh, digamos, eh, sostener este impacto económico, social que traía el COVID, no contemplaba ni una sola de las medidas a estas personas. Las personas migrantes no estaban siendo eh, contempladas dentro de estas medidas. Curiosamente, a las personas que estaban sosteniendo nuestras vidas, tampoco el gobierno tuvo la capacidad para poder sacar ni una sola enmienda, ni una, ni una sola medida dirigida a ellos. Muchas de las personas en situación irregular trabajando, que bien sabemos no podrían tener acceso a la salud en algunos casos, dependiendo de las comunidades autónomas en las que estén. Personas que no contaban con una red de cuidados, porque muchas de las personas migran solas y han estado trabajando. Y curiosamente, ¿qué pasaba con los jornaleros en el campo? Las personas en el campo, los migrantes jornaleros, están habitando en asentamientos que son chabolas, pues muchas de estas chabolas no tenían acceso al agua, tampoco tenían acceso a un hospital, ni, ni tampoco tenían acceso a, a muchos de los servicios de salud. Si ya eran vulnerables antes del confinamiento, ahora durante el confinamiento si habían estaban situados en una condición aún más vulnerable y esto se ha ido profundizando y luego del confinamiento la situación en la que se encuentran todas estas poblaciones es aún más profunda porque tienen que enfrentar en, mucho, en muchos casos como son las empleadas del hogar una tasa alta de desempleo dentro de sus colectivos porque se han quedado sin trabajo no tienen derecho al paro Muchas familias que no podrán pagarse los alquileres de casa, estamos hablando de familias, muchas personas que no van a poder cubrir sus necesidades básicas. Veíamos que en muchas ciudades eh, como Madrid, Barcelona, se había incrementado incluso la necesidad alimentaria, y aquí en Sevilla, la ONG eh, de Derechos Humanos Internacionales en España, hace poco sacó un informe, en el que eh, comunicaba que durante el confinamiento se han profundizado los actos de xenofobia y racismo. Se han detectado alrededor de 70 casos de agresiones racistas a la población asiática, a la población africana, y, la, y, y centroamericana y latinoamericana. Eh, este informe devela que hay una profundización de la xenofobia y el racismo. También esto lo hemos podido ver en los medios de comunicación, cuando la policía hacía intervenciones por perfil racial durante el confinamiento a muchas personas. Y la, la intervención policial era desproporcional. Hemos visto a la policía golpeando a, a mujeres marroquíes, a mujeres, a, igual a hombres africanos, no eh, y no solo es este estudio, también los medios de comunicación están alertando de que hay una profundización al rechazo y, uh, y que se está exacerbando el racismo. Eh, hay un hecho importante que pasó también en el panorama político, los partidos de extrema derecha eh, han estado alertando durante la pandemia que si el Estado tomaba alguna medida a favor de la población migrante se iban a producir efectos llamada. Y estos efectos llamada iban a, a de alguna manera, a incrementar la migración irregular de la, eh, de la población migrante hacia España. Como país de acogida nos corresponde aperturar acompañar facilitar desde nuestros privilegios ceder espacios para que estas personas puedan tener los altavoces para ser escuchados acompañar hacer incidencia política sobre nuestros gobiernos nuestro estado de cómo está tratando a estas personas poner en práctica la interculturalidad, el reconocimiento, el valor de la diversidad y hacer una militancia por la migración, por los derechos humanos. La historia de Europa es una historia de migraciones completamente. Europa en muchos momentos de su historia ha migrado y hoy le toca recibir a migrantes. Su historia está atravesada por la migración. Y a lo largo del hilo de la historia estamos viendo de qué manera se trató, qué se hizo en estos, en estos momentos de migración cómo se trató al otro, cómo se siguió mirando, cuáles fueron los principios bajo los, bajo los cuales se actuó. Yo creo que la sociedad civil tiene ese poder de, eh, ese poder, de poder acercarse, cambiar, desmontar estereotipos. Desde la sociedad Tener esta apertura, reconocer que la población migrante tiene una capacidad de acción, de reacción ante problemas, tiene una capacidad de organización. Y desde la política, ¿qué hacer? Diseñar políticas que también tengan una mirada intercultural, que estén abiertas a aceptar la diversidad cultural. Aceptar que la diversidad cultural enriquece las sociedades y que puede ser un motor de desarrollo. El empresariado podría diversificar su plantilla a tener empleados, empleadas que también tengan, vengan de orígenes diversos, que enriquezcan esta diversidad cultural que esté presente ahí. Porque todo esto ayuda, contribuye a un desarrollo, a crear una sociedad cohesionada socialmente, Necesitamos una educación intercultural, una educación que se imparta desde los colegios para que este reconocimiento de la riqueza cultural, de la diversidad cultural, pueda estar instalada dentro de nuestras subjetividades, dentro de nuestras percepciones y lo podamos llevar a la práctica. Más que un concepto, creo que la interculturalidad es una forma de vida. ¿Cómo voy a mirar yo al otro? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a hacer una práctica intercultural desde cómo me acerco ¿no? De, en mi barrio, eh, mis vecinos? El gran desafío del siglo XXI es superar nuestras diferencias, las desigualdades. Pero mientras no haya un reconocimiento a los colectivos migrantes, a la población migrante, no se reconozca la diversidad, no se asuma la interculturalidad. Como una forma de vida, como una forma de hacer política, estos desafíos van a estar presentes.